Bienvenidos a los cursos de ICI, los gestores bibliográficos, una gran ayuda para los trabajos académicos y de investigación. Este curso puede ser útil para cualquier persona relacionada con el estudio o la investigación. Se tratará de conocer para qué sirven los gestores bibliográficos y cuáles son los más conocidos. Y muy importante, se aprenderá a citar correctamente. Este curso puede interesar a los investigadores que tienen que realizar, por ejemplo, su tesis doctoral o, en, o enviar artículos a revistas, a los docentes que deben enseñar el uso de estas herramientas a sus alumnos, a los bibliotecarios para su propio trabajo o en su papel de formadores se imparten por videoconferencia y están estructurados en dos cursos independientes con una duración de cinco días cada uno y cuatro horas diarias por curso en el primer curso se hará una introducción a los gestores más conocidos se darán unas pautas para aprender a citar y se tratará de, más detenidamente los gestores Zotero, Mendeley y ennote Online en el segundo curso se trabajará con los gestores Redworks, el nuevo gestor Flow, el gestor de referencias sociales Ayulay, el programa Dokear, que trabaja con mapas mentales y se hará una introducción a las licencias para compartir. Habrá documentación escrita, videotutoriales y ejercicios de autoevaluación y nos comunicaremos con micrófono o vía chat nos veremos en el curso